tema detrás de esto, ¿no? Cuando nosotros tomamos esa decisión. Son carreras muy bonitas, pero sí en el campo laboral, pues, no hay mucho. Entonces, ¿qué te, ayudó, ¿qué te llevó primero que nada a elegir filosofía? Ok, a ver, um, creo que el momento en el que yo decidí estudiar filosofía fue en la prepa. En la preparatoria yo estaba, en, me encontré con los diálogos platónicos. Y yo llegué a los diálogos platónicos porque antes, bueno, yo, yo, yo tenía un tío que fue la persona pues me compraba libros y no recuerdo así cómo era esta dinámica pero él llegaba con los libros por lo menos obsequiaba y aparte aparte él es lector o sea él es una persona que se pone a leer es una persona que se pone a investigar y traía como sus ideas no entonces también eh, despierta la inquietud o sea tú dices bueno a ver esta persona de dónde sacó esta idea por qué Ajá, okay. cómo la lleva en su vida ¿Qué tanto es coherente con lo que dice? Y, y bueno, me recomienda leer Nietzsche, ¿no? Empiezo a leer Nietzsche. Eh, las primeras páginas súper duras, súper difíciles. Y dije, no, mancho, no estoy entendiendo nada. <risa> Dejé, <risa> ¿Te no nada. Te, te, te, tengo, tengo, que, tengo que ir más atrás, ¿no? O sea, tengo que ser honesto. No puedo no puedo estar leyendo esto que sí quisiera. Porque, bueno, tú sabes, cuando hay un libro hay como un poco de ego, ¿no? Así el hecho de, Ay, bueno, pues yo he leído a tal autor y a tal autor, súper difíciles, y tú no. <risa> Pero bueno, yo tuve que ser honesto, le dije, no, bla, no entiendo nada, tengo que regresarme. Te preparaste. Sí, sí, exactamente, sí, me, me di un momento de preparación. Entonces, bueno, sí había tenido yo, también mi padre tenía un libro de, de filosofía para principiantes, y ahí estaba como la historia de la filosofía, con unas 20 páginas, así cada página ilustrada tenía un, un pensador, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que el primero, así la base, era como Sócrates. Me fui a Sócrates. Empecé con los diálogos platónicos. Y lo primero que leí así que, que creo que me causó un impacto y cambió mi vida fue la apología de Sócrates que les platico qué pasa en esta apología bueno ustedes saben Sócrates estuvo en un juicio y lo que pasó aquí es que lo estaban acusando de que él era mala influencia para los jóvenes que todas sus ideas todas sus, eh, sus palabras y, su, y sus preguntas incómodas estaban perjudicando el bienestar de Atenas y era malo para la educación aparte de que no creía en los dioses esto será esto, esto era de lo que se le acusaba entonces claro en el diálogo en la en apología Sócrates se defiende y si no a ver o sea yo he sido de las personas que más se ha preocupado por la educación al grado que es verdad que encuentro muchos errores en el sistema educativo de Atenas encuentro muchos errores y creo que no hay alguien más que pueda dar una buena respuesta que no tenga errores más que pues ni Sócrates mismo podía encontrar una educación Que fuera adecuada ¿no? Encontraron muchos paradigmas en, en la educación y, y luego también Me dice, no a ver, con lo de los dioses Con lo de los dioses Yo lo único que he dicho es que no podemos saber Por qué hay una relación entre dioses Y seres humanos, o sea Qué necesitan los dioses de los seres humanos Si ellos son perfectos y nosotros somos tan imperfectos Y Es todo lo que yo he dicho Pero me están acusando Y bueno, entonces este ya da su defensa a Sócrates al final se hacen votaciones y le ponen el, el, el castigo de tomar la cicuta Que es un suicidio, o sea, uh -huh. toman la cicuta y mueres Entonces ese fue su castigo Y bueno, entonces claro, yo quedé así como picada a ver pues qué más pasa Y ¿no? desde ahí surgió ese interés ardo de estar leyendo y leyendo y leyendo y toda la prepa estuve leyendo, o sea, toda la prepa estaba en clases y yo decía, no, pues es que yo quiero ver qué pasó aquí, quiero ver, quiero ver qué más hay, quiero ver quién es este personaje. Y seguiste, seguiste. Y estuve leyendo, y estaba en clase y estaba leyendo, y llegaba en la mañana y me ponía a leer, y, yo, y no hacía tareas, pues estaba leyendo qué pasó con Sócrates. <risa>